Y estas son las bases en las que se ha movido la iglesia católica romana. Y hablando de fantasmas, mmm, entendedme, aquí la palabra, este es un fantasma, se utiliza de otro modo, ¿no?, la expresión. Una monja irlandesa del siglo XIX aparece misteriosamente en una fotografía. Aquí tenéis a la derecha, este fantasma... La mujer aparece a varios metros del objetivo mirando directamente a cámara. Así de primeras no suena nada raro. Una intrusión accidental en el trabajo de un fotógrafo, sin más. Pero el problema es que la intrusa, ataviada con un hábito de monja decimonónica, solo aparece en una de las 13 fotografías realizadas en menos de un minuto desde el mismo sitio. Claro, es que precisamente tenían que ser trece fotografías... <risa> El fotógrafo irlandés Jonathan Curran quedó de lo más sorprendido al mirar la serie de fotografías que había realizado para componer una panorámica de Long Walk, una zona de la ciudad de Galway, en Irlanda. Una cosa es que ese lugar sea el escenario de varias leyendas irlandesas y que mucha gente prefiera no pasar por ciertas áreas después de medianoche. Y otra era ver a esa monja espectral mirando directamente al objetivo, totalmente ajena a su entorno. Curran lo confiesa sintió un escalofrío. En las otras 12 fotos no había ni rastro de la mujer, como si hubiera aparecido de la nada, o peor, como si siempre hubiera estado ahí, visible solo para algunos. La imagen no figura ni antes ni después de tomar la fotografía, explica, y tampoco se ve en ninguna de las otras tomas ni acercándose ni alejándose. Es como si hubiera aparecido por un momento y luego hubiera desaparecido. Está claro que había gente en The Long Walk aquel día, pero todos parecían ajenos a su presencia. Desde que el periódico local Galway Independent publicó la foto hace unos días, la especulación ha sido imparable en Irlanda y en todo el mundo. ¿Descartada la posibilidad de manipulación, al menos de primeras, se trata de un escalofriante efecto óptico o es de verdad una aparición del más allá? No ayuda que The Long Walk sea una zona en la que mucha gente asegura haber visto apariciones basadas en el rico folclore irlandés. Un hombre mayor explicó un día haber visto a una mujer vestida con ropa medieval una noche cerca del puente, recuerda el historiador local William Henry. En Claddock, la zona del centro de Galway donde se tomó la fotografía, se cuentan varias historias de lugares encantados y apariciones inexplicables. Durante un tiempo se le dijo a los jóvenes que no fueran al Wolfton Bridge pasada la medianoche, pero claro, esto tenía la ventaja añadida de que así los padres conseguían que los hijos estuvieran en casa antes de las 12. Sin embargo, esta imagen en particular está claramente fuera del contexto moderno. Parece estar mirando directamente a la cámara como si fuera muy consciente del entorno en el que está, añade Henry. Bien, estas cosas de tanto en tanto van apareciendo, pero claro, esta tiene una connotación que a mí me recordó algo que ya mostramos anteriormente aquí y que curiosamente, por estas cuestiones de la vida, por decirlo de algún modo, pude conocer personalmente. ...sabéis, este señor dice de que hace 13 fotografías... ...y de una de ellas aparece esta señora así. Eh, tiempo atrás, creo que os lo llegué a mostrar... ...si no recuerdo mal, en uno de los temas... ...yo conocí cuando hacía de pintor en una casa... ...estaba yo allí y estuvimos hablando de, de los temas del Evangelio... ...por supuesto, como en todas partes allí donde va uno, ¿no? Y el propietario del piso donde yo estaba pintando me dijo de que él había hecho publicar una, en una revista de este tipo de cosas paranormales una fotografía que había tomado él en la catedral de Girona, en nuestra misma ciudad, en el claustro de la catedral. Dice de que se puso al lado de un arbusto que estaba, estaba al lado del pozo, que ya sabéis que en los claustros esto es típico. ...y hizo una foto... ...con... Eh, ...ahora, no recuerdo si era él o era su esposa... ...los que estaban en, en... ...haciendo de modelo en ese caso, ¿no? Y hizo un clic en la cámara... ...y clic, automáticamente se vuelve a disparar la cámara... ...sin ella tocarla, uf Y entonces, cuando revelaron la foto... ...se ve una foto donde aparece la persona, el seto y el pozo, y en la otra, que se disparó automáticamente en décimas de segundo, aparece el arbusto, el pozo, pero no la persona, como si hubiese desaparecido por un momento. ¿no? Bien. ...pues esa foto... ...se comprobó que no era trucada, etcétera, etcétera... ...él me la había enseñado... ...o sea, cuando era en fotografía aún... ...cuando, ya veis, en el inicio de todo... no. Pues ...estoy hablando de hace ya unos... ...no sé, quizás... 15 años no, o más, no lo sé... ...pero sea como fuere... ...realmente a veces en las fotografías suceden cosas... ...extrañas... ...que por qué sucede eso... ...evidentemente ya sabéis que Satanás... ...lo busca todo... ...para engañar y confundir... ...este hombre que ya estaba puesto en cosas raras ¿eh? hay que decirlo todo evidentemente era más fácil que le pasaran cosas de estas que a uno que no se pone en nada de todo esto pero él ya creía en todas estas historias que venimos denunciando también en las puertas dimensionales o en muchas de ellas entonces es más fácil que Satanás actúe de algún modo que haga pensar él hablaba de cómo puede ser que uno desaparezca por una instantánea de tiempo esto tiene que ver con bla bla bla y empezaba a dar sus explicaciones yo le decía lo que había pero claro Díselo a estas personas que están empapadas de esto, que realmente esto tiene otras connotaciones. Difícilmente te hacen caso. ¿no? Satanás embauca y utiliza cosas que nos dejan perplejos. Evidentemente, el caso este es una vez más, más de lo mismo. ¿no? Ya vimos la semana anterior, como también en San Felipe de Guishul sucedía lo que sucedía. ¿no? Lo presentamos también en la conferencia anterior. Un fantasma cuida la autobomba que actuó... ...autobomba es un coche de bomberos... ...un camión de bomberos... ...que actuó en el 11S y en Cromañón... ...el vehículo prestó servicio durante varios años en Nueva York... ...allí intervino en el atentado de las Torres Gemelas... ...en 2004 arribó a la Argentina... ...y fue el segundo móvil en llegar al boliche de 11... ...además es un lugar que se llama 11... ...una historia insólita que llega desde la provincia de Santa Fe... La localidad de San Lorenzo está conmocionada por la historia de una autobomba de origen norteamericano que, aseguran, es custodiada por el fantasma de un bombero que perdió la vida en el ataque a las Torres Gemelas. <coughs> el vehículo es un modelo 1986, oriundo de Long Island, donde formaba parte del departamento de bomberos de Huntington Minor en Nueva York. Tras un largo historial de servicios, el móvil llegó a la Argentina en 2004 y desde hace pocos días se convirtió en la segunda autobomba del cuartel de bomberos voluntarios de San Lorenzo, donde fue bautizada como Sancho. Aquí tenéis la instantánea y además un bombero de color. Ya lo veis, ¿verdad? Lo llamativo de la historia es el marco macabro en el que el camión debió prestar servicio, y la incredulidad dice presente cuando en medio del relato se inmiscuye la versión de la existencia de un fantasma que custodia el móvil día y noche. La autobomba estuvo presente en el atentado del 11 de septiembre de 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas de Nueva York. En ese episodio, un camión gemelo, al que en los Estados Unidos señalaban como hermano de Sancho, fue aplastado y perecieron varios de sus ocupantes. En 2004 el vehículo arribó a la Argentina, donde pasó por Puerto Madero y San Telmo... ...y le tocó intervenir en otro episodio desgraciado. Fue el segundo móvil en llegar al incendio que se cobró 194 víctimas... ...en el Boliche, República de Cromañón, situado en el barrio porteño del 11. Ahora el camión presta servicio en la localidad santafesina de San Lorenzo... ...y desde allí llega el remate de la historia. En Nueva York había dos autobombas gemelas la que tenemos hoy nosotros y otra que quedó destruida al caerle encima una de las torres. Y el conductor de ese móvil, un bombero negro del Departamento de Bomberos, murió en ese trágico accidente, relató a FM Vale el bombero local Juan José Juárez. Aseguran que esa víctima fatal es la que custodia al camión y la versión, que nació en San Telmo, fue corroborada por la gente de San Lorenzo. Uno no sabe qué pensar. Lo cierto es que desaparecen las cosas y a veces se escuchan ruidos en la autobomba, ...incluso cuando está apagada... ...oímos sonidos metálicos y también como una especie de estornudo... ...aseguró el integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios santafesino, ...según declaraciones que reproduce el portal SL24. El bombero muerto tiene como objetivo cuidar a la autobomba que quedó en pie... ...hermana de la malograda en Nueva York... ...y evitar que corra la misma suerte que la otra, relató Juárez... ...no sabemos si está realmente pero lo que sí es seguro es que el negro, como llaman al fantasma, nos está custodiando bien completó el voluntario. En fin, que ya ves que cosas extrañas suceden y hay gente que enseguida lo relaciona pues, con un muerto que ayuda a los demás, o aparece o hace alguna cosa así. Ya ves cómo es tan sumamente importante aceptar el relato del Génesis tal cual está escrito en la Biblia, donde se coge la primera gran mentira del diablo a la humanidad, cuando le dice a Eva, no moriréis, porque aunque puedas morir aparentemente, tu alma va a algún lugar o tú haces algo en el más allá. Ahí está el nacimiento del espiritismo, y la creencia que ha entrado en todas las... ...las doctrinas paganas de toda la historia... ...incluso del teórico cristianismo... ...donde la gente cree que cuando se muere... ...se va a algún lugar... ...que el alma es inmortal... ...la gran mentira de Satanás... ...entendéis por qué... ...también el Vaticano... ...acepta la teoría de la evolución... ...y de que el relato de la caída de Dan y Eva... ...con la intervención de Satanás... ...cogiendo al cuerpo de la serpiente como medium, ...hablando a través de ella... ...diciendo estas cosas... A ellos les interesa decir que es un mito, porque allí se cae la inmortalidad del alma que tantas y tantas personas de todo el mundo y de todas las religiones y creencias han aceptado como cierto. Mirad si es importante saber lo que creemos.